Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, <coughs> bueno, pues este vídeo lo estoy grabando porque, bueno, tras las muestras de, de apoyo y sobre todo de cariño que he recibido durante todo este tiempo que, que hace que no escribo en el blog, eh, en la web mm, pepobatista.com, donde, como saben, hay un blog un poco que, que, que, que intenta pues, ayudar a todos aquellos que se inician en el, en el copilotaje pues fruto de ese, de ese apoyo y ánimo que me ha transmitido mucha gente oye, ¿por qué no sigues escribiendo y demás? porque hay mucha gente que lo toma un poco como, como guía o como, como ayuda a, a, a, al iniciarse en, en este deporte pues lo que trató de un poco de hacer es, y, y comunicar es que, bueno, que me gustaría hacerlo de una manera más gráfica donde se puedan aportar a lo mejor imágenes o, o, o de una manera más ilustrativa eh, las cosas que, que, que puedan llegar a ayudar <coughs> y sobre todo lo que quiero hacer es un poco intentar hacerlo interactivo de manera que en la parte baja del de este vídeo de youtube pondré el correo electrónico donde el que lo desee puede, puede hacer una consulta del, del, del, del tema que, que, que esté oportuno y así también puede llegar a ser un poco más directo y, y, no, y no esperar a que en el blog se cuelgue algo que que a lo mejor toque el tema sobre el que uno tiene alguna inquietud o, o lo que sea, ¿no? Y un poco, mi idea era un poco esa, un poco seguir la filosofía con la que nació el blog, que es la de ayudar a todo aquel que quiera eh, iniciarse en este deporte o alguno que tenga alguna duda o, o lo que sea, que fue lo que en su día, como ya dije al principio del blog, pues me, me faltó a mí. Yo eché en falta eso un poco, pues que existiera alguien a quien yo poder dirigirme de manera directa y y que me ayudara de manera desinteresada, como es mi caso. Yo, como digo, ya lo hice en su día con Manuel Guillén, con fotosporcanellas.com Yo, eh, evidentemente, esto lo hago de manera, de manera desinteresada porque es algo que, que siento que a mí me hizo falta y seguramente a alguien le, le, podrá, le podrá hacer falta, al que lo desee. el oportuno, es decir no, no estamos en un país libre. Pero, como digo, mi idea es esa. Seguir un poco aportando ese blog ahora de manera más gráfica, con vídeos, aquel eh, granito de arena, ese granito de arena que alguien pueda llegar a, a necesitar si lo, si lo estemos lo oportuno bueno, espero que les guste la, la iniciativa y, y espero bueno, recibir la, gustosamente cualquier consulta que, que deseen sobre el que haga algún vídeo o algún comentario al respecto bueno, hasta pronto, un abrazo